Gran escualo oficial. Gentes del pescador, esto es algo nuevo y muy muy bueno. ¿Sabes qué es, Gabriel? Ni idea. Esto es para las carpas, para los interiores, para colgarla donde vos quieras. Te alumbra a 360 grados, va con tres pilas AAA. Y mira, tiene uno, dos, tres tipos de potencia y después tiene el destellador este por cualquier inconveniente para que te vea que tiene cuatro horas de durabilidad continuas o sea vos lo que has prendido cuatro horas con tres pilas triple a tiene 150 lumens por eso la, la potencia que tiene esto tan chiquitito para del pescador nombrándolo de donde me lo piden se lo hacemos 4.700 mil pesos amigos del pescador, ¿cómo les va? Bueno, en esta oportunidad vamos a mostrarle algo de lo que es protecciones más que nada para el sol como accesorios por ejemplo en este caso veramos algunos clientes de la marca Meabas, de la marca Payo el modelo envolvente, el modelo más cuadradito, el Delta del Paraná eh, bueno, como verán algunas gorras, algunos cuellos el cuello es súper importante por protegerse la nuca, la parte de, de, de delante del cuello el reflejo del agua a veces uno es medio engañoso y termina perjudicado por el sol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 de las pistolas de Armsoft han entrado revólveres, sí que hace rato que no entraban. Esto es una copia del Colt Python, la CZ de Duty, CZ 75. Esta es una pistola ya que tiene blowback, o sea cuando tiramos, cuando disparamos mueve la corredera para atrás, simulando ser un arma real. La Versa BP9 también que es un clásico ya, también con blowback. Esto es una Umarex que no tiene blowback, es toda de polímero, es un poco más económica, pero está muy buena también, ¿no? Esto solamente apretamos el gatillo y disparamos. Es Milan Wesson, también. Esta no tiene blowback, pero la corredera es metálica. Bueno, si sí, hay un montón de modelos, de Versa, Colt 1911, Beretta 92, la Colt Defender, esta que es hermosa, toda metálica. Hermosa, bien compacta, exactamente igual a la original, como decía el presidente. Y bueno, como siempre decimos, no duden en comunicarse con estos modelos o algunos que estamos disponibles, o seguro si no tenemos, lo podemos conseguir. Así que esperamos una consulta, empiezo en todo el país como siempre, y nos estamos viendo en la próxima con más adelante. En Mar del Plata, Sando te invita a pescar toda la variada de altura: salmones, meros, chernias, pez limón.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 Bueno, acá lo tenemos a Leo con su primer tiburón. Unas palabras para la gente que me no conoce. Gracias, gracias a los por darme también la experiencia. Vamos de primera. Saqué y voy a sacar dos o tres más ahora. Vamos, vamos ahí estamos. No, uh -huh.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 que hagan una visita. Acá le vamos a dejar el teléfono de Sebastián si lo quieren contratar para hacer alguna Bien, salida diaria. Verdad. Así que, bueno, bueno, esperamos que les guste sí, la vos. nota y disfruten de la simple. Esa, pues. bueno, ahí la vamos a levantar. Si, sí, si, sí, si, sí. vení, déjala venir. Eh.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 Vale, vamos a levantar Ahí está Mirá esa vista, mirá que, que paisaje El atardecer, el río El río hermoso Una turbina en creciente Y a caña doblada Mirá, qué espectacular Se dicen que en los malecones No hay boga, hay que pescarla Y hay que venir, hay que venir Si la querés pescar hay que venir si vienen una vez, sola. Bueno, está el Dani una boga. Está loca la camadreja Mirá, boguita. Hermosa boga, hermosa boga. Ahí la vamos a juntar. ¿Qué? Epa, dale, dale. Dale, Lucas. Vamos a correr. Como estamos con Dani acá, no la podemos parar. A la carpa. No sabemos qué. Es, pero hay que traerla, ¿eh? Sí, pero digo que es, no, que agarraste. Mira, mira, mira. Mira el multi allá como va. El nylon, perdón.